Buenas tardes, licenciado Ewen el día de hoy que vamos a hacer una clase demostrativa de lo que es de la Escuela de Iniciación de Minecletismo. Realizar con los chicos este un breve calentamiento, pero vamos a hacer, vamos a hacer el primero que es el calentamiento muscular, que se trata, digamos, de, desde el cuello, desde la cabeza hasta los pies. Así que vamos a proceder a realizarlo. Entonces pues vamos a, a realizar, digamos que hace que de, de, de la cabeza a los pies, vamos a realizar que el cuello hacia adelante y hacia atrás, Así como flexión y extensión, por el otro. Ya Bueno, ahora sí, ya vamos a trabajar lo que son los hombros hacia adelante. Hacia adelante. <ríe> ahora los hombros hacia, hacia atrás. Y procedemos a hacer movimientos de cintura hacia un lado. y luego hacia el otro. Ya vamos a hacer también un poco de, de flexión y de tensión de, de las rodillas, que, que sea ahí, sería ahí. Ya una vez realizado esto, vamos a trabajar con los que son con los tobillos, primero hacia adentro y después hacia afuera. ahora hacia adentro. Lo mismo con el, con el izquierdo. Y ahora hacia afuera. Bueno, ahora le vamos a proceder a, a enseñar, a mostrarles el que es el, el, el, el, el taloneo, pero en otro lado tiene otro nombre es como skipping, in, skipping a los glúteos. Bueno, este, para el siguiente ejercicio pues vamos a utilizar lo que son azules. Para el, este ya se conoce que este es para el minacretismo. El ejercicio que se va a realizar es este, el, la, la batida o el paso del gigante. Voy a hacerles un pequeño ejemplo. Hey, yo, <risas> y me gusta grabar y ahí empiezo la tienda y ahí y pique y pique pique esto es la de vida eh, bien, bien. ¿Ya? Sí. A continuación este, vamos a hacer el, el, el siguiente ejercicio que se llama el rechazo o más conocido como el soldadito que nosotros aquí lo conocemos. que es zarpado, ya que este se trata digamos de ir que como se hizo el interior, pero otra vez se lo va realizando así como tipo corriendo, buscando a la, en la mayor distancia de estancada que, que uno se pueda conseguir. A continuación el ejemplo. Bueno, si siempre de cada, cada ejercicio que se realice, o cada, cada prueba, o cada calentamiento, cuando se culmina, se debe realizar el estiramiento para, para que los músculos, digamos, de, se vuelvan a, porque digamos que este, no sufran daños. Pues, así que vamos a proceder hacia el estiramiento. Vamos a realizar el que es el estiramiento. Primero vamos a estirar las manos hacia arriba. Por unos 10 o 12 segundos. Ahora hacia adelante. Gracias. Hacia los lados. Ahora hacia el otro lado. Ahora hacia el centro. Ahora, vamos a traer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahora cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la ponemos, colocamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ahora levantamos el pie y lo subimos al, al pecho. Lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13 Ahora cambiamos con el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 Ahora si ¿sí estiramos con los pies juntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 Ahora si ¿sí cruzamos un pie hacia el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Ahora adoptemos esta posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 y 12. Ahora cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Ah. Ahora sí, los vamos a centrar un ratito. Los vamos a tirar hacia el frente igualmente. Ah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya. Este pie lo botamos hacia, hacia atrás y estiramos a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. cambiamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, nos ponemos en esta posición, hacemos así. Ay, ay Y ahora vamos a tomar la otra posición que sería más o menos así Vas tirar un chance en la espalda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 está. Vamos a tomar la siguiente posición porque eso les va a servir como para que nuestra columna vuelva a su estado en su posición original que sería esto, balancearnos unas 12 veces dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Espero que les haya gustado este pequeño recoder de lo que es el mini atletismo.